Bueno, muy buenas noches, bienvenidos todos a Miércoles de Renacer, bienvenidos todas. Y eh, hoy eh, damos nuestro, nuestro encuentro con Rocío Cintas, así que tendremos una práctica compartida, una teoría compartida, como fue el fin de semana pasado con nuestras queridas compañeras Milka y Jandra y con Rafael a los mandos. ¿Mm? Un equipo que realmente nos llena de alegría solamente pensar en cada integrante y cada integrante pues, florece en toda la gente que asiste. Muchísimas gracias a todos por estar. Hoy pensábamos con, eh, con Rocío, pues dedicarnos un poquito a, al saber, ¿no? a lo que hablaban los maestros Lin y Lu sobre el saber, el sistema del saber. El saber es algo que se manifiesta en nuestra vida de forma natural, que tenemos muchas eh, corazonadas durante nuestra vida y ese saber es como esa conexión con nuestra... Con nuestro conocimiento natural y, y puro, sería como, como si algo en nuestro interior, a pesar de todo lo aprendido, de todos los sistemas educativos, de todo lo que hemos ido desarrollando de camino, de aprendizaje, de, de criterios, de creencias, ¿eh? sin embargo en algunos momentos aflora en cada uno un, una inspiración. Una, un, un, un algo que viene, una fuerza que es mucho más grande que todas las, eh, digamos, las eh, leyes humanas. Claro que ese seguir esas corazonadas, nos, vamos, nos va todo el sistema nos va poco a poco desalentando y a veces nos queda algún resquicio por ahí donde las corazonadas vuelven a salir. Entonces, este camino de Chinen Chikun nos lleva, de alguna manera, a reencontrarnos con ese, con ese espacio, es como ir abriendo, abriendo, separando esa, esa digamos, eso podríamos decir, esos elementos repetitivos que han generado una contaminación de nuestro sistema interno de sabiduría y que no nos permiten ser. Entonces vamos limpiando a través de la práctica de Chinen Chikun y vamos conectando con lo más auténtico, con lo más profundo y cada vez vamos confiando más en ese sistema del saber. Ese sistema del saber, nos decía Teacher Lu, que por ejemplo, se manifiesta cuando estamos en una reunión, hay mucha gente, de eso ya casi no nos acordamos por el COVID. Pero cuando estábamos en una reunión con mucha gente y estaban conversando aquí y allá y de repente estábamos con, con un grupito acá pequeño, pero de repente algo nos hacía girarnos y veíamos que otras dos personas estaban hablando y en ese momento dirigían la mirada hacia nosotros. ¿Quién nos ha informado de que es, esas personas estaban hablando, por ejemplo, de mí? ¿Eh? Ese, ese sistema de saber, que no es que porque haya escuchado, ¿eh? se conecta con esa, con, con esa realidad, sino que hay algo adentro que sabe. Es la misma historia de cuando tú vas a un restaurante y, por ejemplo, de repente te llama mucho la atención una persona, no puedes dejar de mirarla y la persona que estaba de, de espaldas a ti se da vuelta y tú dices, ¡ay, qué, qué vergüenza! ¿no? Esa persona se activó su sistema de saber. Hay algo dentro que sabe que alguien te está mirando. Porque no son los sentidos los que captan la mirada. ¿Qué es? Describían los maestros Lin y Lu, especialmente Lu, Hablaba de que eh, todo el sistema eh, del, de pensamiento, digamos, o de, de conciencia inconsciente o subconsciente, era de, de la siguiente manera, existía como un nivel superficial, que era la conciencia más superficial, existía otro nivel por dentro, como si fuera eh, las semillas de la manzana o la semilla del aguacate. El aguacate es como el, todo el sistema de conciencia superficial y por dentro está la semilla del aguacate y se le quita la cascarita, ¿eh? hay algo adentro. ¿Mm? Lo que hay adentro en el corazón de, ese, de esa semilla es la vida que quizás no se ve hasta que tú la siembras y empieza a salir. En este caso sería que dentro del subconsciente está ese sistema, está ese sistema más profundo que corresponde al ser verdadero. ¿Mm? Y en la práctica lo que hacemos es que ese sistema que estaba comprimido o dormido en esa semilla del aguacate, ¿eh? en la práctica sería como plantar esa semilla ¿Mm? y ir cuidándola, ir observándola ¿eh? y ir viendo cómo de repente desde adentro sale ese ser verdadero, ¿eh? esa planta, de, ese árbol de aguacate. Todo lo que correspondería a la semilla ¿sí? sería entonces el subconsciente. ¿Cómo funciona entonces ese, este mundo en el cual crecemos? Ese Empieza a recibir información a través de esa conciencia superficial que recibe información de los sentidos, se empieza a repetir la información y empezamos a incorporar costumbres, hábitos. De los buenos, por ejemplo, sería como ese proceso de aprender a andar en bicicleta. Repetimos, repetimos, repetimos, repetimos, eso entró en el subconsciente y se transformó en una acción automática. Eso sería un hábito maravilloso, ¿no? que cuando somos niños nos amplía la vida. Otro aspecto podría ser esos pensamientos repetitivos que empiezan como en el autocastigo, sobre todo en una sociedad que se autocastiga tanto y genera castigo y culpa y sensación de incapacidades. Esos pensamientos que son del mundo superficial, que llegan del exterior y también del interior, se repiten, se repiten, se repiten y penetran el subconsciente y van creando en el subconsciente una capa que hace un poco difícil llegar a al ser verdad, de llegar al ser verdadero, al sistema del saber. Entonces, en el proceso que nosotros descubrimos con los maestros Lu y Lin, pues nos decía que a través de la práctica íbamos aprendiendo a limpiar todos los aspectos superficiales de ese sistema de pensamiento y luego los más profundos, íbamos apartando capas, para que ese ser verdadero y ese saber se manifestara. Y así hablaban de un sistema muy, muy bonito que decía que, por ejemplo, el sistema del saber correspondería al gato. ¿no? Y decían, acá está el gato ¿m? y acá están los ratones. ¿Quiénes son los ratones? Los pensamientos. Siempre en nuestra vida le damos mucha prioridad a esos pensamientos y los pensamientos están muy, son muy rápidos, muy activos, y nuestra mente es la mente ocupada, que está todo el tiempo atrás de esos pensamientos. Decían, si ¿a qué vamos a alimentar? Llegamos a un punto en el cual sabemos que está ese sistema del gato, que es como el que se encarga de que no haya ratones, ¿no? y está el sistema de los ratones, que son los pensamientos. El gato correspondería a ese ser verdadero, a ese observador, que se da rápidamente y sabe, aunque no mire, que hay un gato en la casa. ¿eh? Que hay un ratón en la casa. Y así, pues entonces, decían, ¿a qué tenemos que elegir todo el tiempo, a qué vamos a alimentar. ¿No? Y fíjate que ese ratón, ese, ese gato, Solo se alimenta de ratones o le interesan los ratones cuando no tiene suficiente alimento. ¿Por qué no tiene suficiente alimento ese, ese gato? Porque siempre estamos alimentando a los pensamientos, los pensamientos que son los que crean todo ese sufrimiento. Entonces, a través de empezar a alimentar al gato, lo que hacemos es que la sola presencia del gato es el observador, Hace que los pensamientos simplemente empiecen a perder importancia, empiecen a fluir libremente y ya el gato va perdiendo interés en los pensamientos. ¿Mm? Ese sistema ¿eh? de, de energía, de alimentar y observar y alimentar esos pensamientos, esas emociones a través de alimentar los circuitos internos ¿eh? de el pensamiento de lo que son, es el sistema consciente, cuando dejamos de alimentarlo y solo observamos, ese sistema del saber nos lleva a un lugar que es la separación entre el, la no identificación. Entonces ese sistema del saber es lo que vamos a ir practicando hoy ¿sí? a través de esa observación. Y ese observador ¿m? tiene la facultad de no juzgar, de estar en calma, de estar tranquilo y de no catalogar la realidad. No le interesa estar eh, contento o triste, simplemente observa la tristeza o observa la alegría o observa el... Cuando surge, si surge la ira, la observa. Cuando surge la angustia, la observa. Y al observarla, ese sistema del saber se da cuenta que realmente con lo que se había ido identificando, pues eso era una parte de la vida que en realidad no es lo más auténtico que cada uno trae. Entonces, yo les quería invitar hoy a mover un poco el cuerpo desde esa presencia, desde esa observación. Esa observación nos va a ir llevando a también sentir, tener otra realidad del cuerpo, diferente a la de las personas comunes y corrientes. A propósito del de saber Hablando con Marina precisamente, nos decía algo muy interesante que era que ella en su proceso de sanar, de ir sanando una, un proceso de artritis reumatoidea o artrosis muy grave que estaba en una evolución muy aguda y muy crónica a la vez, empezó a a la práctica de Chinen Chikun a meterse dentro como le habían enseñado ella hizo todo el proceso solamente con un aprendiendo Chinen Chikun en un fin de semana solo un fin de semana y a partir de ahí empezó todo su proceso de sanación es interesante que el saber Pongo el ejemplo de Marina simplemente porque está aquí presente y porque, porque nos, me, me ha impresionado mucho eh, y, que, y me, ha, me parece que ilustra muy bien ese, ese eh, estado del saber y cuando las corazonadas son seguidas, a dónde nos pueden llevar. ¿no? Entonces Marina asiste en una situación muy drástica a su, a su primera clase Drástica digo porque su situación era muy limitada de movimiento y porque estaba sola yendo a esa práctica y porque había bastantes dificultades que se interponían para que ella llegara al lugar y para que pudiera participar en ese primer curso de Chinen chikun Y entonces cuando empieza la instructora a enseñar Pong Chi Wanding Fa, Pong Chi Wanding Fa como le dicen, eh, por allá en México, eh, ella siente como un impacto y, y pues es, sabe que esa práctica eh, eh, hay, una, hay una, digamos, una, como un estado de claridad interna que va acompañada de lágrimas, de emoción y de certeza ¿sí? de que eso la iba a sanar. Eso es el estado del ser y del saber. Entonces, en ese proceso ella tiene, hace toda su evolución, en la cual va mejorando, mejorando, mejorando, y así pasan mucho tiempo, hasta que ella llega a un día en que otra vez, como una manifestación grande del saber, ella dice y siente, porque su corazón se le dice, tengo que transmitir lo que a mí me ha hecho tanto bien. Esa es otra manifestación de lo que es el saber. Y entonces, ¿cómo voy a transmitir si no estoy certificada? Eso es el sistema del pensamiento que sale como una alerta cuando... Ya había estado latiendo, latiendo, claro, ese corazón, ese corazón puro y diciendo, ¿no? Esa conciencia pura, ese ser verdadero y diciendo, es una obligación, es una, es una, realmente, es una necesidad del universo que yo ayude a otra gente. Y, y en ese proceso está el sistema, el sistema del marco de referencia, ¡pum!, con el pensamiento, pero claro, era tan fuerte esto que esto empezó a disminuir y a disminuir y no molestó demasiado. Pero en el momento en que Marina se encuentra con un gran maestro de Chinen Chi ella le, le pregunta, ¿qué hay acerca de esto? Yo siento que tengo que transmitir, pero hay personas que se disgustan. Hay instructores que no están de acuerdo. Y entonces el profesor le dice, pero tú, ¿qué sientes? Yo siento que estoy preparada para transmitir. Y entonces el profesor le dice, está certificada. Tú eres la única persona que te puede certificar para dar clases. ¿Mm? Así que muchas gracias, eh, Marina porque nos has permitido hoy eh, que esta explicación de el, lo que es el saber ¿no? nos quede muy claras a todos. ¿no? Así que ahora vamos a practicar. Primero que nada vamos a organizar el campo. ¿no? Empezamos directamente así, en este tema tan apasionante. Y vamos a organizar entonces, cerrando los ojos, entrando al interior, Hemos estado escuchando las palabras con el corazón abierto. Cuando nos hablan del saber, cuando nos hablan del ser verdadero, el ser verdadero escucha, el corazón escucha, el alma se agranda. Y todos estamos en sintonía, entramos al interior, sentimos el interior, todos los seres verdaderos, sentimos nuestro sistema del saber muy claramente, conectamos profundo, sentimos el centro de la cabeza, es el palacio es la casa es el espacio de la conciencia pura y sentimos que todo entra todo entra en orden todo se organiza todo entra en calma y se comienza a expandir una sensación de bienestar Algo observa dentro. Nos metemos en el interior y observamos. Naturalmente hay una sonrisa que surge, hay un estado de paz, de calma todo el espacio interior de la cabeza se expande y se relaja, y todas las células del cerebro, todos los órganos de los sentidos descansan, todo se expande, Todo se transforma en espacio, armonioso, bello, abierto, puro. Y nos expandimos y experimentamos. Nos expandimos en todo el universo. Todo el espacio de la casa se ha convertido en universo. Vamos más y más y más todas las cosas de la casa. Todo se ha transformado en chi. Seguimos expandiéndonos. Siguiendo ese sistema del saber y vamos más y más y más. En un instante estamos en el vacío inmenso. Sentimos todo el gran inmenso universo, esa matriz universal. Sentimos que realmente somos libres. Estamos en ese estado, con una sonrisa, y ahí además sentimos a todas las conciencias, a todos los seres verdaderos, enviando muy buena información. Todos estamos en cada uno y cada uno está en todos. Sentimos que todo ese campo de buena vibración, de buena información, de salud, ese... Ese precioso campo de conciencia está lleno de chi puro universal. Y nos damos cuenta desde el sistema del saber que... Somos ese universo. Somos ese yo en ti. Ese universo ahora iluminado, consciente y despierto. Somos ese campo de conciencia pura. Y suavemente venimos al interior, a través de todas las capas de la cabeza. Pasamos a través y todo se manifiesta. Fluyen pensamientos, fluyen, todo el chi fluye. Desaparece cualquier bloqueo. Desaparece y fluye la información. Toda esa información que estaba nublando al ser verdadero. Toda fluye. Sentimos esa respiración de alivio. Sentimos como todo fluye. Y ese ser, ese saber, solo observa. Observa sin ir atrás de ningún ratón. Sin perseguirlos, sin defenderse. Solo observa sin juicios. Va a través y todo, todo se organiza. Al entrar en el estado del saber, todo fluye en armonía y todo se hace muy espacioso. Va a través del cuello como un escáner invisible. Va a través y sabe, sabe que todo lo abarca. Sabe que cada espacio de minuto, cada célula, cada impulso nervioso de cada nervio, cada hormona, Cada célula madre entra en su mejor versión. Todo empieza a ser en verdad lo que es. Y toda la nube desaparece. Va a través de brazos, hombros hasta el extremo de los dedos de cada mano, va a través del pecho y la espalda, tanta facilidad y tanta profundidad juntas y tanta sonrisa interior, tanta vida libre. a través de cada órgano, de cada entraña y a la vez por donde pasa, todas las puertas y ventanas del cuerpo. Todo se transforma en chi, así que el fluir del chi se hace muy fino, muy puro. Se deja de distinguir lo interior y lo exterior. Todo es chi. Todo fluye, todo se transforma y el chi más denso, más rugoso, más grueso, se hace fino, fino, fino y fluye. Ese ser verdadero, ese observador, esa conciencia pura, ese campo de sabiduría y belleza de libertad y de gozo, va a través del abdomen. Todos los órganos internos se transforman en espacio inmenso y el universo se expande. Las células son universo. Los fluidos son universo. Vamos a través de toda la columna vertebral, la médula espinal, la médula cerebral. Suavemente, con completa libertad, con completa... Naturalidad. Así que la intención está presente, claro, pero muy, muy sutil. Nuestro gran deseo está en todos nuestros corazones, en todo el campo. Soltamos todo el viejo sistema de control. Vamos a través de las piernas, caderas, rodillas y pies. Y ahora sentimos como todo es una gran completud. Completamente saludable, una integridad. Perfecta, sentimos cómo desaparecen los viejos problemas, los bloqueos, todo fluye y enfocamos el cuerpo de Chi. Todo el cuerpo es de Chi. Ahora suavemente enfocamos el palacio interior de Mig y respiramos. Desde el sistema del saber podemos darnos cuenta de todo el gran amor universal que fluye en toda la tierra, en todo el universo y en cada persona, en cada pupila, en el espacio que rodea a cada persona, en el corazón que late en cada núcleo de cada célula, en cada átomo, en cada cuanto. Y ahora nos ponemos de pie, despacio, manteniendo esa conciencia y ese estado. Nos disponemos primero con los pies juntos, desde el cuerpo de saber, desde el cuerpo de universo, desde el universo ser y desde el ser universo. Sentimos como todos una continuidad. Y por eso nuestro cuerpo está en el océano de chi. Y sentimos el océano de Chi fluyendo a través. Nuestro cuerpo ahora es el cuerpo de Chi, el cuerpo de Chi Sentimos toda la columna de Chi. Sentimos la parte alta, el tope de la cabeza, Pai Hui, estirando hacia arriba. Retraemos el mentón y todo es grácil, todo es ligero. Desde el saber observamos que los hombros bajan y las axilas se abren, los brazos sin peso parecen flotar, las piernas juntas son como gran, un gran canal, la cabeza es un gran canal. Toda la columna y por delante es un gran canal. Migmen está hacia atrás. Es un gran espacio vacío. Suavemente desde Pai hui, Balanceamos el cuerpo adelante y atrás. Y observamos desde Pai Hui. A Hui yin. Por delante del ano, por detrás. De la vagina, el centro tendinoso del periné. Observamos el centro de los pies, Yon Chuan, la conexión con la tierra, el cielo. Yin <tose> es su Suavemente vamos a deslizar, llevando el peso del cuerpo de chi hacia los talones, deslizamos las puntas, las abrimos 90 grados, llevando el peso del cuerpo de chi a los pies de chi, deslizamos a la punta, deslizamos los talones, ajustamos y abrimos un poquito más los talones. Y ahora desde ese gato que observa sin querer espantar nada, desde ese saber vamos a observar todo el cuerpo, todo el cuerpo de Chi, el universo, las esferas celestes, en el centro del universo, y vamos a permitir que desde Paihui elevándose, el coxifajando, migmen hacia atrás, las rodillas se plieguen un poquito, los tobillos se plieguen un poquito y los brazos de Chi, de Universo, suban las manos de Chi, enfrentando laucón a laucón, dedo a dedo, sosteniendo brazos antebrazos, brazos una, un gran fluido de chi que conecta profundo en el interior, libre, desde tu saber, todo es chi. Tú eres universo. Los codos están sueltos y suspendidos, los hombros conectan profundo con el palacio interior de Migmen, que es infinitamente grande y todo el cuerpo de Chi es enorme. Desde el saber Sabes, tus pies de chi, fundidos con la madre tierra de chi, con el universo bajo la tierra. Desde el saber el chi fluye hacia el palacio migmé, desde el saber de pai hui, Tianmen fluye el chi puro por esa gran esfera de chi que eres íntegra con el universo fluye el chi hacia el palacio migmen toda la naturaleza desde todas direcciones fluye a través de los cientos de manos alrededor del cuerpo, fluye y fluye hacia Migmen, Chiao, el palacio interior de Migmen. Profundo, profundo, con la tranquilidad de que el universo se autosostiene desde el saber, desde tu ser verdadero, observas. Observas. Respiras. ¿Quién observa? ¿Quién respira? Suavemente, desde el saber vas al palacio interior de Migmen y los brazos de universo las manos bajan frente a Tuche. Suavemente abrimos y cerramos. Desde el saber observamos. En el abrir somos el universo muy lejano. Y todo se transforma. En la pausa, el no tiempo, no espacio. En el cerrar, observo el profundo centro del tantien bajo el palacio interior de mi mente. Todo es tan grande. Todo se transforma. Se acaban los propósitos y solamente disfrutamos de observar libremente, cerrar y reunir. Está claro, no hay dudas. Desde el saber lo haces. Cerrar. Y sientes cómo el tantien bajo se ha llenado de chipuro. Y ahora suavemente, el saber va al centro del pecho, al tanti en medio. Durmiendo sin dormir, desde el centro del pecho abre y se expande a todo el universo. Y reúne, completamente en paz, completamente bello, perfecto y puro, muy profundo, durmiendo sin dormir, abre. Sencillamente es un instante eterno, transformación completa, manifestación de lo auténtico. Puedes observar cómo desaparecen la prisión. Desaparecen los límites. El observador se observa a sí mismo en el tantien medio. El tanti en medio se hace muy abundante en chi. El saber va al centro de la cabeza al palacio Shenji, los brazos de universo le siguen, suavemente suspendidos los codos, siguen al saber abriendo y cerrando, la sonrisa es tan profunda, la felicidad es tan serena, la gratitud es tan sencilla y a la vez todo el campo liberando y liberando y liberándose de una forma tan instantánea, pura, profunda y natural. Todo la vez, todo el campo, todo el campo universal abriendo y cerrando. Detenemos el movimiento y observamos la completud observamos en todas direcciones y poco a poco bajamos al centro del pecho, el chi es abundante y fluye bien en el tantien alto, en el tantien medio, bajamos al tantien bajo, El saber está en MIGMEN MEI CHIAO, está en todo la vez, todo el universo es el palacio interior de MIGMEN. Suavemente, PAI HUI, la coronilla asciende y sube a toda la columna vertebral. Los pies de chi se unen deslizándose en el chi puro. Y muy despacio, sabiendo, sabiendo todo claramente. Elevamos los brazos de... Universo y vertemos desde todas direcciones por el canal medio universal tan en alto. Cuello, Tanti en medio, Tanti en bajo y suavemente columna, miembros superiores, miembros inferiores, pies, Suavemente enfocamos la completud en el Palacio Migmen, el saber está observando, se observa a sí mismo y se mantiene en la posición de pie, despacio, disfrutando. nos mantenemos en silencio sintiendo de pie, sin localizarnos en ninguna parte solo nuestra conciencia enteramente en ese saber Respiramos y sentimos que conocemos la respiración. Nos balanceamos un poquito y sentimos que conocemos el movimiento. Sonreímos y sentimos que conocemos la sonrisa suave para estar más cómodos continuamos mejor sentados en una silla Postura cómoda, baihui abierto. Si tenemos las piernas cruzadas, mimen un poquito hacia adelante, si no relajado, manteniendo la espalda recta. Permitiendo ese fluir. Mentón un poquito hacia adentro. Y palmas hacia arriba. O haciendo el mudra con índice y pulgar. Si mantenemos palmas hacia arriba, permitimos también a ese saber que adopte el mudra que mejor le convenga en cada momento. Ese saber va haciendo y haciendo, tejiendo, cosiendo. Y Wu -wei, meditación de no hacer nada es dejar hacer reflexionamos un momentito sobre todo lo compartido de Ana, sobre el saber, saber interior, reflexionamos qué es el saber ¿Qué es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Todo lo que se te explique será conocimiento, algo aprendido. Todo lo que surge del interior, de ti mismo, es sabiduría. Es innato, naces con toda la sabiduría. Podemos leer cientos de libros y aún así todavía no haber accedido a la gran biblioteca interior. Haber accedido a la sabiduría universal. Solo acumulamos conocimiento, no sirve. Solo cuando nos sentamos a abrir esta gran biblioteca, abrir a este gran universo, este saber es que de verdad accedemos Así como, cómo hacer, cómo accedemos a la sabiduría, al saber innato, cómo venimos guiando, solo observar, está dentro, dentro de ti. Dentro de mí está dentro. solo observar. No da tiempo a leer todos los libros. Si queremos el atajo, sentarse en silencio observar, echarse a un lado y observar Cuando estamos meditando y observando se va moviendo toda nuestra energía, nuestras memorias. Solamente observamos, observamos esta limpieza. Hay veces que recibiremos información sobre lo que sale, sobre lo que se limpia. Al observar somos conscientes de lo que sale, de lo que se transforma, solo tomamos conciencia. A veces se mueve y se mueve pero no llega a información, también solo lo dejamos ser, sin querer saber, no sería un saber, sería el ego queriendo controlar, querer saberlo todo, querer saberlo todo también es distinto, es distinto a la sabiduría la sabiduría cuando la energía se mueve al observarla la entiende porque se mueve cuando el pensamiento aparece entiende porque aparece Cuando el pensamiento desaparece, también entiende por qué desaparece. La meditación de Wu Wei requiere una confianza plena en que dentro de cada uno hay algo más grande, hay ese ser, ese saber, por tanto no hay nada que controlar ni nada que hacer. Requiere esa confianza plena, soltar el control, soltar el hacer y dejar hacer. soltar y dejar hacer. Así vamos poco a poco entrando en el observar, observar el cuerpo. Y así conocerlo, saber. Sin mente lógica el saber se revela. y observamos las sensaciones las emociones Y cualquier pensamiento que entra y sale y al observarlo todo lo conocemos, aparece ese saber innato, universal. En silencio nos mantenemos en la observación atenta, completa pero relajada. Observación del misterio. Manteniéndonos en la conciencia, en el ser consciente y en ese saber Si se nos queda la mente amarrada a cualquier historia, a cualquier eh, ratón, soltamos, regresamos al observar, no dándole más energía a ninguna historia, permitiendo a la conciencia descansar, limpiar, ordenar y solo observamos poco a poco de lo más superficial de qué hacer es Podemos ir más profundo a nuestro gran historial, disco duro, subconsciente. Ir limpiando, solo observando. Y más profundo hasta que no quedan historias solo la mera observación del ser, de la sabiduría. Observamos sin amarrarnos a nada. Con una sonrisa, siente y observa la sabiduría en cada célula de tu cuerpo, completamente sabio y consciente. Cada sistema sabio y consciente actúa por sí mismo. Con una sonrisa siente y observa tu mente y todo lo que procesa Sabia y consciente, haciendo todas las tareas necesarias para la vida. Con una sonrisa, siente y observa a cada una de las personas en este campo. Siente y observa dentro de ellos esa sabiduría innata. Ese ser maestro interior dentro de cada uno. Sabio y consciente. Y con una sonrisa siente y observa todo a tu alrededor, cada objeto, cada animal, planta y en toda la tierra siente esa sabiduría. en todo, fluyendo y fluyendo a cada momento, haciendo y operando en perfecta sincronicidad Así poco a poco, a través de la observación, vamos dándonos cuenta de la realidad de la vida ya iluminada, siempre iluminada, siempre consciente. Darnos cuenta cada vez más de este universo mágico, vida mágica sabia y consciente y en cada meditación una entrega absoluta al dejar que esta sabiduría ordene y observándola recordamos renacemos a este ser que en realidad siempre fuimos el soltar el control, el dejar hacer, el observar y realizarnos y realizar a todo y a todos como uno solo un gran ser iluminado sentimos este gran ser iluminado este Buda dentro de cada uno observamos adentro observo con gran respeto, observo mi interior y realizo Reconozco este ser dentro de mí, esta sabiduría siempre presente en cada respiración, en cada momento de la meditación y del día, en lo absurdo y en lo coherente, en lo aparentemente bueno y malo. Y así transciendo la forma y solo hay sabiduría en todas partes, perfección, amor incondicional en todas partes. llevamos la mente al corazón iluminamos el corazón sanando el pasado abriendo un futuro nuevo desde la mariposa desde el colibrí que sale del cascarón Enviamos ese amor del corazón a todas nuestras células, limpias, puras, conscientes, iluminadas. Y todos nuestros cuerpos y nuestros corazones sonrientes, iluminados, renacidos. con conciencia de ese gran maestro adentro de cada uno, de ese gran ser. Y ese nuevo sistema de vida que tenemos desde el ser verdadero. Suave, traemos nuestras manos al ombligo, bajamos del corazón, al antena inferior, iluminando, nutriendo, transformando todo nuestro cuerpo en la vibración del ser. que vuela alto y se desprende del viejo ego, de la vieja identificación, soltando, amarre, soltando y renaciendo. Ok, suave, separamos manos, suave, movemos un poquito el cuerpo, abrimos los ojos, movemos como serpientes, pájaros, cocodrilos, como humanos, como extraterrestres, estrellas, piedras, todo el universo al mismo tiempo se mueve, sus diferentes formas y pues esperamos que todos los cascarones estén bien rotos ya el pollito salido, todas las mariposas ya, casi en vuelo y sí, los esperamos el miércoles que viene con, con sus comentarios, sus preguntas, lo que gusten. Bienvenidos todos. Luego seguiremos igual después de Navidades, así que tenemos más y más miércoles. Y muchas gracias a todos. Gracias, Ana, por todo lo compartido. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias, gracias. gracias Ana. Gracias, gracias. gracias Rocío. Gracias. Gracias.